Muy buenos a todos chicos y chicas de YouTube Como están estamos en este nuevo video Para decir que me he creado un Instagram Ok, que les voy a estar dejando en la descripción Y les va a estar apareciendo acá A, acá a mi costado, por ahí una parte de acá Así que vamos con el video Vamos a mostrarle el Instagram Perdónenme pero no pude grabar la pantalla Porque el programa me anduvo mal Así que aquí ahora, ahora justito ambiente ahí Ahí les va a estar apareciendo el, el Instagram El nombre y todo eso para que vayan a seguirlo Así que nos vemos, chao chao, nos despedimos, hasta la próxima, adiós.